<risa> Hola, qué hace? Ya espera, Fernando llamó. <risa> <risa> ¡Ay! <tose> <tose> <tose> Hijo, ¿tú ¿sabes qué pasó hoy, eh, bueno? Creo que me como... me por Chava es buenísima. Ah. ¿Qué pasa, loco? Oh. Hola. hola. Hola, ah. Ah.